Iniciamos. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio que tenemos desde este espacio del DEI. Esta tarde eh, vamos a desarrollar eh, esta, estas conversaciones dentro del marco de lo que es nuestro taller socioteológico de este año donde estamos reflexionando sobre la economía de la pandemia, entre cuidados, trabajo y bienes comunes. Hoy contamos con dos invitadas muy especiales que van a enriquecer nuestras reflexiones con sus presentaciones. Vamos a escuchar ambas presentaciones y al final vamos a tener un pequeño espacio para compartir preguntas y un poquito de diálogo. Entonces están invitados e invitadas eh, a estar haciendo sus comentarios acá en el chat del Facebook para poder hacer esta, esta conversación. Si tiene alguna pregunta, pueden ir anotándola ahí. Eh, las compañeras que nos acompañan hoy son Nancy Cardoso y eh, Ceres Hadish, ambas desde Brasil. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Voy a presentar primero a Nancy. Nancy es una teóloga feminista, eh, tiene muchos años de ser amiga del DEI y de de enseñarnos a través de sus experiencias y sus reflexiones. Ella es asesora de formación de la Comisión Pastoral de la Tierra y profesora de la Universidad Metodista de Angola. Y hoy nos trae unas palabritas, una reflexión alrededor del tema agroecofeminismo pandemia y resistencias del cuerpo-territorio. Nancy, te damos el espacio. Muchas gracias por compartir hoy con nosotros. Hola a todas y todos. Eh, bueno, es que va a estar con nosotros también a CERES, que es una lideresa importante del Movimiento Sin Tierra y de la lucha por la tierra y la agroecología en Brasil. Entonces, yo creo que lo más significativo de la discusión agroeco feminista, CERES lo va a hacer. Entonces, yo me pareció mejor... Yo pudiera hacer algunas indagaciones también desde la perspectiva teológica, una vez que eh, nuestra taller tiene esta perspectiva socioteológica, ¿no? Y entonces para que el teológico no esté solamente como una pregunta final, me tomé la libertad de organizarlo así. Y van a ver que con seres, con toda la experiencia que tiene ahí, va a ser mucho más provechoso. ¿no? Eh, compañeras y compañeros, estamos en una situación muy, de mucha confusión, de mucho peligro, hay un montón de crisis que se van eh, mezclando, que se van si tornando más complejas porque una tiene que ver con la otra, pero con todo eso, con la crisis sanitaria, con la crisis eh, climática, con la crisis alimentaria, con la crisis de las democracias, ¿no? que están golpeadas, con la crisis de, del sistema financiero y económico. ¿no? Con todo eso, los billonarios siguen siendo billonarios. Puede pasar crisis. Entonces, esto me llamó mucho la atención. ¿Cómo es posible en un tiempo que tanta gente perdió trabajo, que tanta gente tiene que pelearse tanto acá en Brasil y también en Angola, donde yo estaba. Es una pelea tan grande por mantener la vida, ¿no? por mantener la salud, la alimentación y, y los billonarios que se quedan todavía más ricos en la pandemia. ¿Cómo es posible? Entonces, eso es una indagación económica. Es una indagación política, pero también es una indagación para nuestras espiritualidades, para nuestro proceso de fe. ¿no? ¿Cómo se produce riqueza? ¿Cómo se produce la pobreza? Pero en una situación que si piensa que todo el mundo está en proceso de crisis, está en alerta, en atención, ¿cómo es posible observar de cerca la demografía de los multimillonarios a nivel mundial, alrededor de 88% son hombres, varones. Y solo alrededor de 10% de los multimillonarios en todo el mundo tenían menos de 50 años. Entonces, la producción social de la riqueza, que es también la producción social de la desigualdad, que eh, es un fenómeno masculino y de señores ya de más edad, ¿no? que deja fuera a las, a las mujeres y a la juventud. Y todos los fenómenos que vienen de la migración, de territorialización, todo eso, tiene que ver con este proceso. ¿no? Pero tal vez sea más fácil explicar cómo se produce la pobreza, ¿Cómo se produce el desempleo, la pérdida del territorio, el no acceso a los comunes, el agua, la semilla? ¿Pero cómo es que se produce la riqueza? ¿Cuál es el mecanismo social? ¿No? La cantidad de personas con más de 100 millones en activos han aumentado a pesar de la pandemia, según un informe de riqueza. La riqueza mundial creció más de 8% el año pasado, un récord de 250 billones de dólares. ¿Cómo será la producción social de la riqueza? Es un fenómeno de varones blancos y de gente mayor, que excluye entonces a las a las mayorías que somos las mujeres, la juventud y todo eso. Y entonces vamos a ver cómo que la agroecología va a responder a eso, porque hay producción de alimento. La tierra no descansó con toda la pandemia, con toda esta alerta, pero la tierra no descansó, sigue en un proceso intensivo de producción. La minería, la minería no dio descanso a la tierra para nada. Las minerías siguen extrayendo, extrayendo. ¿no? La producción de, del agronegocio, la producción del ganado, estos, estos procesos económicos siguieron haciendo su riqueza, pero los modos de distribución están cada vez más frágiles. Podemos seguir. Entonces, una crisis climática, alimentaria, económica, crisis de democracia en todos los países, en Centroamérica, en Sudamérica, alrededor del mundo, en India, en Israel, Palestina, es decir, hay una crisis de democracia y una crisis sanitaria. Entonces, podemos decir, no es una crisis cualquiera. Esto es el capitalismo, ¿no? Eso es capitalismo, lo que estamos... Es lo que ya conocíamos, pero ahora con la complejidad de todos estos elementos. Podemos pasar. Entonces, vean, les quiero proponer algunos puntos. Primero, ¿qué es economía? Es el sistema mediante el cual la sociedad organiza el acceso para producir, distribuir y organizar el consumo de bienes y servicios. ¿No? El capitalismo neoliberal es el sistema hegemónico, el modo hegemónico de, de organización del acceso a lo que es necesario para la vida. ¿no? Eso es economía. El capitalismo como sistema hegemónico prioriza el valor de cambio. Por encima de otros tipos de valor. Ahora, antes de empezar, estábamos hablando las compañeras diciendo, Glenda decía, hay que tomar unos frescos y ofrecía unas, unas, ¿cómo se dice? Unas pistas, unas de de salud para la compañera de Cuba y la gente iba diciendo que todo eso es valor, todo eso es valorar la vida de uno. Val y, socializar información y tenía que ver con las frutas con el jugo con la salud pero en el sistema hegemónico capitalista todo esto pasa por el mercado como valor de cambio ¿no? y por encima de cualquier otro tipo de valor y esto llevó al capitalismo a una capacidad productiva increíble que incluso con una pandemia y con agotamiento de la capacidad de la naturaleza, siguen haciendo sus ganancias. ¿no? Entonces, eh, la, nos interesa decir que esa capacidad productiva pasa mucho por la financiarización de capital. El dinero produce dinero, ¿no? pero también... Eh, que, se, eh, que se intensifica en la explotación de la fuerza de trabajo, la rentabilidad, el aumento de la tasa de ganancia ¿no? Todo es mercado y todo es finanzas. Ustedes saben, no hay nada en nuestra vida que podemos hacer sin pasar por el mercado y que no sea monetarizado, que no sea financiarizado, ¿no? Y es muy interesante que la financiarización de la naturaleza, el proceso está tan avanzado que la naturaleza está financiarizada, es decir, no tenemos un acceso a la naturaleza fuera del mercado y sin relaciones financieras, ¿no? las semillas, el agua, el viento para producción de energía, el bosque, la comida, todo pasa por el mercado, todo eso ya sabíamos, pero ahora con la pandemia y las crisis eh, complejas, con las crisis asociadas. Eso se tornó cada vez el, el potencial de desigualdad y de explotación, se tornó mucho más increíble. Entonces, podemos pasar, pero la pandemia, el valor que generó la, la pandemia tuvo que producir procesos de acceso a la, el agua, a la comida, a la salud. Pero ¿quién garantizó esto? No fue el mercado. Como hacía Glenda con la compañera de Cuba ahorita mismo, ¿no? El cuidado, los procesos de cuidado, de producción, de higiene, de limpieza, de lavar, de cuidar, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué precio tiene? No se puede. De calcular Y las feministas tenemos mucho, no queremos que se calcule, que se dé un precio, ¿no? pero no pasó por el mercado. La capacidad de solidaridad, la capacidad del cuidado de la gente pasó por los sistemas de salud públicos y por las capacidades de sostenimiento de la vida y cuidado durante la pandemia, muchas veces la mayoría de estos cuidados fe, hechos por mujeres sin derechos, no nos interesa sin ganancias, pero que sin derechos. Ese es el problema. Hay un otro mecanismo de producción de valor, de producción económica, de producción de vida, que viene de, de, de, de esa economía de vida que no pasa por el mercado. ¿No? Y esto va a ser muy importante para pensar en el futuro, para dónde vamos saliendo de, de la pandemia. Entonces, eh, podemos pasar, cuando decimos del capitalismo y de la economía de mercado, estamos hablando de la constitución de valor sexualmente especificado. Es decir, el valor en el capitalismo, el valor del mercado, es el valor eh, que pasa por el principio masculino y por el trabajo abstrato, que es dinero hacia el dinero, este es abstracto ¿no? Entonces hay una asimetría de relación, las mujeres siempre trabajaron, siguen trabajando mucho más ahora, un 56% de mujeres tuvieron que agregar otras personas en sus sistemas de cuidado con la pandemia. ¿No? Esto es producción de valor, pero no podemos idealizar, ay, cómo son cuidadoras las mujeres, cómo generan valor de vida, ¿no? Qué bueno. Y seguir dejando esta relación asimétrica, ¿no? Que caracterizamos como papel del patriarcado. El patriarcado tiene sujeto. Y el valor en el capitalismo es el hombre y el trabajo que hace el hombre. Sabemos que también los varones son explotados en el sistema capitalista, ¿no? Pero los procesos de acumulación van a las manos de minorías de hombres en el mundo y por eso siguen haciendo eh, sus ganancias estas minorías de millonarios. Entonces tenemos, podemos pasar. Entonces, la tenemos... Una de las cuestiones básicas es la, el acceso a la naturaleza como proceso de vida. Pero si dejamos que el mercado organice este acceso como organiza hoy, ¿quién nos da acceso al agua es el mercado, ¿Quién nos da acceso a la comida es el mercado. ¿no? Y eso se está intensificando con la pandemia. Eso es lo que yo quería llamar la atención. Tenemos dos sistemas de producción de valor, que es la comida? Extraer el mundo y poner en la boca. Y poner el mundo en la boca, como comido como agua, es lo que genera el milagro de nuestra vida, de seguir viviendo, seguir viviendo y compartiendo con la gente. ¿no? Entonces, este acceso a la, a la alimentación, al agua, a los comunes, ¿no? estos dos sistemas de la agricultura y del agronegocio. De, por un lado tenemos la cultura, la relación con la tierra por la producción de alimentos como cultura, como proceso de cultura, como proceso de, de producción de valor, pero valor de reproducción y distribución. Y por otro lado, un sistema del agronegocio, que pone como, como sistema de de valor de, de cambio, ¿no? Que hay que pasar por el mercado. Y este esquema es muy bueno en términos de Brasil. Lo que más genera el agronegocio a nivel de Brasil, pero a nivel de mundo, es crédito. El agronegocio no es producción de alimentos, es producción de crédito, de deudas, que va haciendo generar y produciendo riqueza para manos de, de pocos, ¿no? La producción de la producción de comida del agronegocio es del 30%, de la agricultura camponesa del 70% y seres después nos puede hablar sobre eso. ¿no? Pero entonces eh, estos dos sistemas de producción de valor, pero están asimétricos en las estructuras de valor. Entonces, ¿el valor de quién? Podemos pasar. ¿El valor de quién? ¿No? Cuando decimos economía y decimos que el valor del mercado y de la financiarización de toda la vida es un principio masculino fundamental con relaciones asimétricas. ¿no? Es necesaria una crítica del valor, no solo de la, la cuestión del patriarcado, eh, del capitalismo, pero también del patriarcado, ¿no? que se comporta de, ma de modo masculinamente universal y es pensado como masculino del occidente, ¿no? Y se impone sobre otras formas de producción de la vida, de los campesinos, de las comunidades indígenas, de las comunidades pescadoras, de otros sectores de las sociedades, en otras regiones también, que todavía siguen eh, resistiendo a financiarización de la naturaleza y la centralización de la vida en el mercado. Podemos pasar. Estos compañeros compañeras, es importante en términos de nuestro cuerpo personal podemos pasar, el cuerpo social y el cuerpo del mundo, ¿no? ¿Pasamos? ¿No? Esto, ¿no? Entonces, la producción de valor, la producción de economía, es algo que hacemos todas y todos nosotros, ¿no? Y tenemos que tomar, apropiarnos del discurso económico, ¿no? Y, y proyectar y explicitar nuestra confrontación al a la centralización del mercado y la financiarización de la naturaleza por el capitalismo. Tanto en términos de nuestro cuerpo personal y también nuestra espiritualidad. Es necesario generar y fortalecer una espiritualidad, una relación con nosotras mismas eh, anticapitalista, antipatriarcal. ¿No? y eso hay que generar en los talleres que hacemos, ¿no? Esta espiritualidad anticapitalista en un momento en que todo pasa por el mercado, hasta tener una espiritualidad, tener una una corporeidad eh, anticapitalista, antipatriarcal, antirasista, es fundamental explicitar en los trabajos que están haciendo ustedes. Esto también en el cuerpo social, en el cuerpo de la sociedad, cómo expresamos la producción de valor afuera del mercado sin la financiarización y la relación con el cuerpo del mundo, ¿no? De no dejarnos que los ríos, las semillas, el viento, que la comida esté en las manos de estas minorías globales, eh, de señores, viejitos, viejos, ricos, millonarios eh, Entonces, ¿cómo hacer para desconstruir esta producción de valor del capitalismo? Es el, el, la tarea que tenemos en conjunto, ¿no? Y quiero terminar, entonces, pasamos, eh, generar valor, valor de salud, salud para mi cuerpo personal. Salud para mi pueblo, para el cuerpo social y salud para la naturaleza, ¿no? Eso es producción de valor para el ambiente, no es medio ambiente, ese ambiente es ambiente total, ¿no? Tenemos que, esto es, esto es valor, que, este, que sea un una paisaje, que sea una floresta que no se toca. Esto es producción de valor, ¿no? No tocar en un río que el río no tenga que generar ganancia para nada, dejar a los ríos. ¿no? Entonces, ¿qué tipo de sociedad, con qué tipo de producción de vida queremos? ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con el modelo industrial intensivo que tenemos, agroindustrial intensivo que tenemos, ¿no? que es de de destrucción de la salud personal, de la salud social y de la salud del, del cuerpo del mundo, de la naturaleza, ¿no? producción de valor. Alguien dijo, y para terminar ahora, alguien dijo que, las, que el futuro vamos a tener que, miren este cuadro de cuatro colores, vamos a tener que, que organizarnos en relación a podemos pasar esto, ¿no? cosas que ya sabemos, pero un poco para organizar, para saber la tarea que tenemos frente a nosotros. Si en el capitalismo, ¿no? el valor de cambio, el, el principio económico central, tenemos que organizarnos, que sentir y pensar tanto en términos de espiritualidad como de prácticas de organización de la sociedad con, eh, y de lucha política revolucionaria, ¿no? para un, la economía como protección de la vida como principio económico central y protección de la vida no como esencialización, sino como salud del cuerpo personal, social y el cuerpo del mundo. Podemos generar una respuesta... a a, este, a esta disputa, que es una lucha de clases, que es una lucha política central dramática en nuestro tiempo. ¿no? Entonces, podemos pensar una respuesta centralizada o una respuesta participativa, solidaria. Si por un lado el capitalismo de, del Estado que conocemos nos empuja al principio centralizado del valor de cambio, que hoy, con la crisis de la democracia, genera la barbarie en la sociedad, ¿no? este que nos empuja, tenemos que hacer el movimiento contrario de una respuesta desde abajo, con la gente, con la sociedad, ¿no? de un socialismo de Estado que garantice las políticas básicas de vida, pero sin perder la capacidad de organización, de solidaridad, de la apoyo, ayuda, eh, mutualidad de las organizaciones desde abajo, desde la gente. ¿no? no podemos pensar que el Estado, que sea un Estado que nos va a garantizar una economía de protección de vida, ¿no? que no va a ser el Estado que va a garantizar la agroecología. La agroecología la garantizan los campesinos, campesinas, las comunidades tradicionales ¿no? organizadas. Entonces... ¿Cómo? Pero no podemos ser, idealizar que no tenemos que hacer las disputas del Estado. Tenemos que hacer las disputas del Estado, de las políticas públicas básicas, pero sin abrir manos de la lucha de reconstrucción de la colectividad, de la solidaridad, que es lo que nos están sacando. Y es así que el fascismo y la barbarie se va a... Eh, entrañando en el tejido social y se apropiando de la naturaleza. ¿no? Entonces, mi, para, la Biblia nos dice, nos dice Jesús, ahí está el versículo, podemos pasar. ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí también está tu corazón. Por eso hay que proponer también un proceso de espiritualidad, de sentir, pensar. No puede ser una lucha política sin esta espiritualidad. La única opción que Jesús nos ofrece a los que queremos ser fieles al Evangelio y fieles a nosotras mismas es elegir entre Dios y Mamón, entre la comunidad y el capitalismo. Seguir con el capitalismo hoy es caminar para la barbarie. Dejar que el mercado organice la vida es caminar para la barbarie. ¿no? Y yo ofrezo ahí algunos materiales y vean, eh, se organizó ahora en junio un manifesto antiimperialista en defensa del medio ambiente. Vean el próximo, el próximo slide, ustedes después pueden tener acceso al material, donde los compañeros y compañeras podemos pasar de la vía campesina y otras organizaciones populares y de izquierda lanzó este llamado, un manifiesto antiimperialista en defensa del medio ambiente, con gente de todos los continentes, que decía esto, el planeta por encima de las ganancias, una sola tierra. ¿Qué espiritualidad tenemos para ofrecer no? Además de la lucha política y la lucha económica, hay que tener esta fe, esta creencia, que sí es posible. Y los movimientos feministas, las luchas de las campesinas, ya nos muestran el camino de, camino de la solidaridad y de la vida de una sola tierra, una casa común eh, en, nuestra, en nuestro mundo. Muchas gracias y yo espero ahora que con Ceres todo esto se ponga mucho más concretizado. Gracias. Muchas gracias, Nancy, por, por tu reflexión. Nos ayuda mucho a, a pensar y vamos a conversar un poquito más de esto adelante. Pero primero queremos escuchar a, a Ceres, a Ceres Ajit, que, que nos trae su, su propia reflexión. Ceres es agrónomo, agroecóloga, miembro del Movimiento de Trabajadoras Sin Tierra en Brasil. Ella es coordinadora de Trabajadoras Sin Tierra en Paraná. Y nos va a hablar un poquito sobre este tema que estamos hoy conversando de agroecofeminismo. Nos va a hablar un poquito sobre soberanía y producción alimentaria en pandemia. Ceres, eh, te cedemos el espacio y muchas gracias por compartir con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, me escuchan. Sí, te escuchamos. Ah, bueno, eh, estamos todos nos adaptando a estas nuevas tecnologías. De hecho, no es fácil, pero alguien ya dijo que eh, ella vino para quedarse, ¿verdad? Que bueno, este es nuestro nuevo normal. Aunque seamos todos muy ansiosos y ansiosas por poder regresar a las calles, a los encuentros, a los abrazos, sabemos también que esta convivencia con la tecnología cada vez más, eh, hará parte de, nuestra, de nuestro día a día. Y sin duda, yo tengo extraído algunas cosas buenas de esto, porque yo me emocioné ahora al comienzo, cuando llegaron los compañeros, los compañeros, y, oh, hola, desde Ecuador, desde Venezuela, desde Cuba, desde Argentina, y parecía que estábamos de hecho todos ahí juntos de nuevo, es muy emocionante poder saber que están en sus casas, pero también algunas, verdad, que se recuperan de la COVID, otras con otros tantos desafíos y retos que nosotros tenemos en nuestro día a día, pero saber que seguimos así en luchas y es muy muy energizante de hecho. Yo voy a intentar traer aquí algunos elementos Nancy ya fue muy eh, creo muy eh, muy buena la, la exposición de Nancy porque nos trae una visión eh, general de las cosas general en el sentido de la totalidad y eso es fundamental nosotros buscamos mirar la totalidad de las cosas y no solamente eh, sectores o miradas de, de, desde puntos de vista eh, desde el punto de vista sectario, que nos, no nos llevan a nada. Entonces, este ejercicio de buscarmos regresar a valores que nos traen la idea de la totalidad, la idea de la colectividad, son sin duda ninguna fundamentales. Yo organicé aquí algunas ideas y por favor me, me ayuden con el tiempo para que yo no me, me perca. Eh, porque hablar en portugués es muy difícil, entonces tengo que concentrarme en algo, y como estoy en el celular, eh, en el teléfono móvil, y no, no logro mirar el tiempo también. Entonces voy a acompañar aquí por, le, por mi cuaderno, pero me ayuden con el tiempo, por favor. Bueno, eh, yo creo que para este debate de, la, de los retos actuales, del contexto que estamos viviendo, en la construcción de la soberanía alimentaria y en la construcción de la autonomía de las mujeres. Eh, un punto fundamental es comprendernos de hecho qué momento es lo que estamos pasando. Nosotros estamos hablando de la pandemia que está eh, en el orden del día en el contexto mundial, pero es importante destacar y creo que nosotros tengamos esto muy claro en este Parte es consecuencia es resultado de ese sistema agroalimentario hegemónico que nosotros vivimos vivimos en el mundo entonces la pandemia es una más materialización de las consecuencias de la crisis de la crisis que está impuesta por ese modelo de desarrollo del mundo que se llama capitalismo entonces eh, la pandemia así como otras en otros momentos de la historia nos revela una contradicción muy grande de los límites que el universo tiene, y que el mundo, la tierra tiene, y nos demuestra que este modo de producción, eh, específicamente de, de producción y organización del sistema agroalimentario, nos trajo y nos llevará a otras pandemias que están directamente ligadas, a, conectadas con la alta concentración, de las personas, de los animales, de los insumos, de la producción agroindustrial y por consecuencia también con la alta concentración y reproducción de las, de las malezas que, que pueden surgir en este tipo de, de ambiente extremadamente concentrado. Estamos también involucrados en una crisis estructural del capitalismo muy profunda, que no solamente tiene que ver con la pandemia, hasta porque antes de la pandemia estamos ante una crisis estructural del sistema capitalista del mundo. Que no es decir una crisis terminal, es una crisis estructural que tiene por su vez consecuencias en todas las dimensiones de la vida. En las dimensiones económicas, sociales, políticas, culturales, ideológicas. De modo que la clase trabajadora sin duda ninguna es la más afectada. Son los derechos de la clase que nosotros tenemos perdidos de desarrollar nuestra vida, nuestra educación, nuestra economía, nuestra autonomía, nuestra soberanía, que están en juego a la medida en que avanza la crisis de es del capital. Lo que pierden son los trabajadores y trabajadoras sin duda alguna. Y nosotros y desafortunadamente no solamente nosotros los brasileños y no habló un poquito de eso. Eh, vivemos también en nuestro país y sé que en otros países de América Latina también hemos pasado por eso. Eh, profundizando este proceso de crisis, también vivimos un proceso de golpe, un golpe que ha eh, eh, desarrollado consecuencias muy graves para toda la clase trabajadora, sea en, en relación a, a nuestra frágil y nueva democracia en nuestro país, sea en relación a la posibilidad de construirmos alternativas y sueños en cuanto a clases de nuestro país. Vivimos hoy bajo un gobierno que es un gobierno que se orienta por los intereses del mercado y también que se orienta eh, contra los intereses del pueblo. Entonces, eh, todos esos factores seguramente nos colocan en una, en una contradicción muy grande y y que trae por su vez mucha, muchas consecuencias a, a, a nuestro día a día, desafortunadamente mucho más a aquellos, y a aquellos que, tienen, que tienen que viven en condiciones menos privilegiadas en nuestro país y, y, y sin duda también en nuestro continente. Bueno, de este modo, yo me, como un segundo aspecto, yo gustaría traer la, la reforma agraria en su sentido amplio Cómo ella se coloca en este contexto de crisis, de pandemia, de golpes, como una necesidad cada vez más clara y más real para nuestros pueblos. Eh, este contexto, ello él, él no, nos ha revelado, eso. nosotros hemos percibido, la reforma agraria como brilla hoy como una necesidad concreta en nuestras sociedades. ¿Por qué las contradicciones y la agudización de esta crisis reveló la necesidad de, de que haya políticas públicas que sean capaces de con, de, con Perdón. de contrapor este sistema que genera y genera cada vez más intencionalmente más hambre, más pobreza, más discrepancia, más diferencia entre las clases sociales. Entonces, si un, algunos que son muy pocos cada vez más tienen más poder, más tierra, más riqueza, más control de todo, los demás, que son muchos, tienen cada vez menos acceso, derecho, derechos y todo más. Así la reforma agraria popular, como nosotros decimos, eh, se coloca cada vez más como una necesidad concreta para la sociedad. Nosotros... El año pasado, el 5 de junio, en el Día Mundial del Medio Ambiente, lanzamos un, lo que llamamos de Plano Emergencial de Reforma Agraria, que se basa en nuestro programa agrario, que es un documento un poco más complejo que elaboramos ya hace algunos años, pero que trae la síntesis de nuestro programa. Nosotros propusemos para la sociedad brasileña la reforma agraria como una salida inmediata, necesaria y urgente, ante la crisis, proponiendo cuatro ejes fundamentales. Uno, el derecho del acceso a la tierra por todos los trabajadores y trabajadoras que lo quieran. Según, la producción de comida saludable como una prioridad. Nosotros hemos, ya, ya voy a decir un poquito más, más pero nosotros hemos eh, profundizado muy esta temática de la producción de comida, de comida saludable, de comida de verdad, como nosotros lo llamamos. ...y de la soberanía alimentaria. El tercer eje del plan emergencial es el, el, el eje del, de los derechos. Todo lo que dice respecto a la humanización de la gente. El derecho a vivir bien, a comer bien, a tener cultura, a tener educación, a poder desarrollarse, a, a ser respetado y respetar todos y todas, sea... Cual sea su raza, su sexo, su orientación sexual, su edad, su condición. Entonces, esa, ese tema del respecto de las condiciones de vida buenas para todos y todas. Y el cuarto eje del plan dice respecto a los cuidados que, eh, con la casa común, como dice el Papa Francisco. Este es cuidado con la tierra, con nuestra Pachamama, con nuestra madre tierra. ...con lo que es común y que nosotros debemos cuidar y velar con un bien común, eh, que de hecho es los bienes comunes de la naturaleza. Entonces nuestro cuidado con las aguas, con las tierras, con los territorios, con la, todas las formas de vida que viven en esos territorios, todo eso es muy, muy importante y muy sencillo en este cuarto punto del Plan Emergencial de Reforma Agraria. El tercer aspecto entonces... Dice, respecto a, a este tema de la producción de, de alimentos y de la con, construcción de nuestra soberanía alimentaria. Y especialmente en este tiempo de pandemia que nosotros hemos vivido. Así como dije uh, um, uh, ahorita, ahora, ahora eh, la pandemia ha revelado cada vez más la necesidad de nosotros concluirmos la reforma agraria como una alternativa, no solamente una alternativa para la democratización del acceso a la tierra, pero como una alternativa de relaciones sociales que nosotros podemos establecer a partir del acceso a la tierra. De modo que en el movimiento Sin Tierra nosotros siempre tuvimos como un valor, un valor de clase muy fuerte y muy contundente el valor de la solidaridad. La solidaridad para nosotros, y eso aprendemos muchísimo, sin duda ninguna, con nuestros hermanos de Cuba, que la solidaridad para nosotros es aportar, es servir a los otros con aquello que nosotros tenemos, y no necesariamente con lo que no, no, no, no, no nos va a hacer falta, sino a, a aportar aquello que nos sobra. Así que nosotros temos, eh, tenemos buscado, en nuestras acciones de solidaridad, Llevar a aquellos y a aquellos que necesitan aquello que nosotros tenemos o somos capaces de producir con nuestro trabajo y con nuestra organización, que son los alimentos, que es la esperanza, que es la educación, que son eh, los aportes en las políticas de salud popular. Y, y en esto tenemos eh, metido mucha energía, porque nosotros entendemos que en este momento, donde más gente necesita de nuestro aporte, de nuestro apoyo, de nuestra presencia en cuanto a Movimiento Sin Tierra, en cuanto a familias campesinas que producen alimentos y que tienen una condición de ayudar a aquellos que no tienen eh, hoy renda o posibilidad de producir en la tierra, nosotros tenemos que de hecho estar al, al lado de, de esas familias. Entonces hemos intensificado internamente en el Movimiento Sin Tierra en nuestros asentamientos y acampamientos de reforma agraria, este sentimiento generalizado alrededor de la solidaridad. Eh, elaborado cada vez más la sensibilidad de las familias. Nuestras familias quieren ayudar, quieren ir a las calles, quieren producir alimentos para poder ayudar a aquellos que, que necesitan. Y entonces desarrollamos desde el comienzo de la pandemia una campaña que ya es una campaña permanente. A lo largo de, de los meses ya, donamos más de, ya distribuimos más de 4.500 toneladas de comida en todo el país. Más de un millón de marmitas, marmitas solidarias también en muchas ciudades del país. Aquí en el estado de Paraná, yo estoy, yo estoy al sur de Brasil, en Paraná, donde vivo, ya estamos con, eh, en el marco de 686 Toneladas de alimentos que fueron distribuidos a familias carentes desde marzo del año pasado hasta junio de este año. Son más de 120 acciones de solidaridad en nuestro estado y alcanzamos alrededor de un tercio de, de nuestros asentamientos. De modo que nosotros sabemos que tenemos también un potencial muy grande para avanzar con nuestras acciones de solidaridad y e involucrar cada vez más gente también dentro de nuestros territorios. No solamente llevamos comida, como dije, pero también hemos formado y llevado también el aporte de agentes populares de salud, equipamientos de salud, medicinales, máscaras, alcohol, 70% también hemos logrado producir. En nuestras agroindustrias que trabajan con caña de, de azúcar. Entonces, llevamos todo el tipo de aporte a, a las familias en las periferias de las ciudades y también algunas en comunidades muy carentes en el campo. Bueno, por fin, el cuarto punto que, que yo gustaría de tratar aquí, dice respecto entonces específicamente a este tema de la relación de las mujeres en esta construcción de la situación de las mujeres en la pandemia y cómo hemos enfrentado eh, eso. Es, es, hecho, es un hecho, es un facto, es, está claro para nosotras, especialmente sin duda para nosotras mujeres, de que la pandemia también ha escancarado, ha dejado muy claro la consecuencias. Que ya existían eh, impuestas por el capitalismo y por el patriarcado. La pandemia ha dejado esta contradicción cada vez más evidente y esta explotación ante, eh, contra las mujeres cada vez más eh, fuerte y agudizada. Las mujeres en la pandemia han tenido una carga de trabajo mucho mayor, mucho más grande, una carga de exploración mucho más grande las contradicciones, la violencia contra las mujeres y contra también la, la, las demás personas vulnerables, vulnerables, sean los niños, sean los ancianos, ha crecido cada vez más. Los feminicidios de nuestro día a día o lo que nos asusta cada vez más. Entonces, nosotros comenzamos a percibir eso dentro del movimiento, no solamente en otras en otras comunidades, eh, en las ciudades, en otras organizaciones, comenzamos a percibir que sería necesario también para enfrentar las contradicciones, las tantas otras contradicciones de la pandemia y de este momento tan difícil que nosotros vivíamos, organizar algo más contundente junto a con las mujeres. De esta manera, nosotros organizamos desde casi el inicio de la pandemia eh, en los primeros meses, ya una campaña que nosotros en el Movimiento Sin Tierra hemos llamado eh, Mujeres Sin Tierra contra los Virus y las violencias. La idea de la, la campaña es trabajar básicamente tres ejes junto de las mujeres, de las compañeras, especialmente las compañeras del Movimiento Sin Tierra, pero nosotros también logramos alcanzar algunas acciones en algunas fechas claves junto de otras compañeras también en las, en, en las ciudades o en otras organizaciones. Entonces los ejes que trabajamos básicamente son el primer, ese eje fundamental necesario y permanente, que antes era incluso la pandemia, más que se ha agravado con la pandemia, que es el, el eje del combate a violencia contra las mujeres. El combate a todas las violencias. Nuestro le, lema dice... Eh, contra los virus y las violencias, porque no hay un tipo de violencia contra las mujeres, hay varios tipos y nosotros necesitamos enfrentar todos los tipos de violencia. De manera que este eje se preocupa con eso, cómo organizar las mujeres, cómo denunciar la violencia, cómo identificar, cómo neutralizar procesos en curso. Entonces, hemos eh, tratado de buscar apoyar, aunque en esa condición de... Mucho, mucho distanciamiento social, lo que dificulta también mucho más este tipo de acceso y control, pero hemos buscado minimizar los efectos de la, de la violencia y también publicizar este tema tan necesario eh, de ser debatido con, con nuestros compañeros. El segundo eje, dice respecto a, al fortalecimiento de nuestro autoconocimiento, y ahí me parece que la, la sala de Nancy tiene mucho que ver con esto también, porque nosotros, cuando estamos hablando de, de nos fortalecermos en cuanto a mujeres, de nos reconocermos en cuanto a mujeres, estamos hablando también de nos fortalecermos eh, no solamente nuestro cuerpo con técnicas de autodefensa, sino también nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro corazón, nuestros sentimientos. Entonces, ese eje busca mmm, ayudar a las compañeras a buscar salidas, para se, a buscar herramientas para se conocer mejor y para se fortalecer en cuanto en a cuanto mujeres, en cuanto sujetas de nuestra construcción y de nuestra liberación. Y, por fin, el tercer eje de, de la campaña, Dice mucho respecto con el tema de la economía también, la construcción de nuestra soberanía y soberanía alimentaria, más también la construcción de nuestra autonomía en cuanto a mujeres. Nosotros en el Movimiento Sin Tierra tenemos mucho claro que nosotras, para, para nosotros construirmos la liberación de nuestras mujeres la, la construcción de nuestra autonomía, la construcción de nuestro empoderamiento y de nuestra, eh, efectivamente, de nuestras mujeres como sujetas de la historia. Es necesario para nosotros crear condiciones, ¿verdad? Políticas de participación, de formación, pero también sin duda ninguna, nosotros eh, hemos entendido cada vez más que pasa por el proceso de nuestra Construcción de autonomía, la construcción de nuestra autonomía material. Entonces, eh, este tercer eje de nuestra campaña mira este tema de la construcción de búsqueda, de salidas, que para las mujeres también tiene mucho que ver con acciones que avancen en procesos de cooperación, porque la cooperación eh, tiene la capacidad de fortalecer los ejes entre las mujeres, de romper el, el distanciamiento, el aislamiento, no solamente provocado por la pandemia, pero provocado por nuestra condición social. Las mujeres tienden a estar aisladas cada vez más en sus fincas, en su trabajo en el hogar, en su trabajo con las crianças, en el cuidado con la familia, Y esa condición de cooperación nos permite eh, buscar salidas colectivas y nos fortalecer colectivamente eh, ante la, la lógica no es tan poderosa y tan anti del sistema. Eh, también pasa fundamentalmente por, por la producción, obviamente, y por la producción de comida. Y ahí me, me parece que nosotros tenemos un potencial muy grande en cuanto a mujeres y bueno, yo hablo desde, desde, desde el campo, ¿no? en cuanto a mujeres campesinas, porque nosotros las mujeres estamos eh, en la división sexual eh, del trabajo en las fincas, exactamente ahí, en los subsistemas donde se produce la comida, donde se produce la comida para la reproducción y, y, para la, producción y la reproducción de la familia. Donde se cuida y se cultiva la biodiversidad, donde se, por fin, donde se cultiva un potencial muy grande para la propagación, para el fortalecimiento, para la construcción de la agroecología y de la soberanía alimentaria y de la segura, seguridad también alimentaria de, de la familia y de la comunidad. Entonces, eh, nosotros entendemos que este eje de fortalecimiento de la producción, de los procesos cooperados, de los procesos de producción de comida, son fundamentales en estos dos sentidos. Uno, en el sentido del fortalecimiento de la autonomía de la propia familia, y a la medida en que, en que la mujer consigue contribuir con esto, con eso, ella también crea las condiciones para que ella se pueda proyectar a otras tareas, a, otras, a otros retos, a otros desafíos. Y también dialoga directamente con los desafíos generales de la reforma agraria popular. Porque nosotros estamos diciendo que el centro de la reforma agraria popular en el centro está la producción de comida, y hoy, más que nunca en la pandemia, nosotros necesitamos producir mucha comida para poder hacer llegar a aquellos y a aquellos que precisan, sea por medio de nuestro, nuestras acciones de solidaridad, sea por medio de la venta de nuestros productos. Eh, a precios justos a, la, a los trabajadores y trabajadoras en la ciudad. Entonces, sí, son las mujeres que están en una posición y, y en una condición de producir estos alimentos porque, de hecho, son los alimentos que están centralizados por los subsistemas, históricamente, es verdad, renegados del proceso monetario, de la monetarización, de la renta, de, del ingreso monetario dentro de la de las cintas, pero de otro lado con un potencial muy grande de fortalecimiento de la biodiversidad, de fortalecimiento de la, la, la condición de seguridad y de fortalecimiento de las condiciones de construcción de la soberanía alimentaria, no solamente de las familias, como también de toda la comunidad. Entonces, así yo, yo gustaría de, de terminar este primer bloque y, y finalizaría con una, un lema que nosotros utilizamos mucho eh, y, y ya sufrió muchas adaptaciones, pero yo creo que él está en un formato hoy, hoy ya, ya bastante interesante que dice que con feminismo se construye el socialismo. Nosotros tenemos ese entendimiento muy claro. Es necesario construirnos una otra sociedad, una otra sociedad que no pasará por fácil. Ahora hacemos eso, ahora el feminismo, ahora destruimos el capitalismo. No, bueno, serán procesos, pero creemos que en esos procesos tenemos que acumular fuerzas y pasa por ese acumulo de fuerzas, fuerzas sin duda ninguna. Construir el feminismo, construir la agroecología, construir nuestra soberanía popular eh, en todos los, los aspectos para poder ahí sí sin alcanzar una, una, una otra sociedad más justa y más igualitaria para todos y todas. Muchas gracias a Ceres y a Nancy por sus exposiciones el día de hoy. Ah, ahorita estamos en Facebook Live. Entonces vamos a leer algunos saludos que enviaron antes de cerrar la transmisión y poder continuar con las personas participantes del taller ya en un espacio de conversación y diálogo sobre lo que hemos estado tratando el día de hoy. Malen Dorado nos manda un abrazo y fuerte desde Cuba. También nos mandan saludos desde Chiapas, México, de la comunidad de Fe Peniel, eh, desde Tuxpan, Jalisco. Y... este. María Trejos Montero nos dice, gracias querida Nancy, siempre aprendiendo junto a vos. Hermana, bienvenidas las fuentes mencionadas y gracias al Day. Eh, también nos preguntaban si queda grabado y sí efectivamente pueden volver a ver este video por las redes sociales del de Day. Eh, y también vamos a estar subiéndolos a nuestro canal de YouTube para que puedan seguir eh, repasar estas dos ex exposiciones del día de hoy. Le voy ya al pase a Caroline para que cerremos vea de lección. Bueno, no quedaría más que, que darles las gracias Nancy y Ceres. Eh, realmente lo que nos comparten eh, me hacía pensar cómo en tan poco tiempo se estaba conversando una situación tan compleja eh, como es, eh, verdad, todo este sistema tan grande que parece que nos atrapa, pero si sí algo eh, quisiera que, que nos llevemos en, en este conversatorio esta tarde, es ese potencial que tenemos y Ceres eh, creo que lo decía muy bien cuando, cuando hablaba de este valor de la solidaridad, ¿verdad? Eh, eh, y estas autonomías que nosotros eh, también podemos ejercer. Entonces les doy las gracias por haber compartido con nosotros esta tarde, Carmen, a las expositoras y las gracias a quienes nos acompañan en el Facebook. De hecho, nos llegaron unas preguntas hace poquito. No sé si las podemos retomar. De última, de última hora. Así. Bueno, Marlin de Cuba nos dice que gracias por este tiempo de comunión, de aprendizaje, de compartir las experiencias de las mujeres en Brasil, nos desafían y nos muestran que no estamos solas, que la sororidad entre nosotras, levantar nuestras voces en contra de la violencia y la injusticia, contribuir al autocuidado, de la, la cooperación y el apoyo a mitigar la soledad. Compartir saberes, comidas, medicamento y sepan que en Cuba siempre estará de su lado. Después, José Luis Tapia Jacome dice, buenas tardes, ¿cuál sería el camino para, las personas, para, la persona no sea, para que la persona no sea considerada simplemente un instrumento de producción y consumo en medio de este sistema capitalista? No sé si Nancy o Ceres quieren replicar a esta pregunta que nos hacían al final. Ah, es só acabar con el capitalismo. Está haciendo la pregunta Es fácil. En el no capitalismo, el lugar do trabajo en no el capitalismo es ese lugar de la exploración. Entonces, nosotros podemos crear esos, esos espacios desde abajo, por la izquierda, eh, donde el trabajo va asumiendo otra, otro valor, ¿no? donde la creatividad, donde el uso del tiempo, el uso, el uso de los materiales, todo eso es rediseñado. ¿no? Pero yo pienso que. Para ser, para ser creadores, el trabajo como espacio de creación de valor de vida, Adentro del capitalismo, nuevo ¿A qué te parece, Seres De acuerdo, no hay, no hay espacio. Pero yo, yo pienso, si, si quisiera nosotras, ¿no? Que fueran si fuera así, vamos a acabar con el capital de <risas> eh, y ya, son procesos muy lentos y, que, y muy difíciles, porque no dependen solamente de nuestra voluntad, también, sino que también de la correlación de esfuerzos. Y me llamaba la atención la, la charla inicial de Nancy, cuando ella decía de este tema de, de nuestra, del cuidado también con, eh, yo anoté, eh, de esta lucha de sentir y pensar, ¿no? que de la necesidad de nosotros también buscarmos la utopía, de detenemos nuestra mística, nosotros decimos esto en el Movimiento Sin Tierra, nuestros so sueños, la búsqueda de, de aquello que quizás no podamos ver ahora, que es el logro de acabar de hecho con el capitalismo, pero nosotros no podemos perder la esperanza de seguir soñando Y ahí, cuando algunas compañeras y compañeros hablan, por ejemplo, del tema de la comida, a mí me parece que en, en nuestro continente, en Latinoamérica, es algo así muy, muy intenso, muy latente, y que nosotros deberíamos explotar mejor, explotar en un buen sentido. Eh, hay un, una un germen, una semilla de resistencia en nuestras culturas ancestrales, culturales y gastronómicas muy potentes. Y dice respecto también con nuestra resistencia, nuestra resistencia en cuanto a pueblos originarios, pueblos indígenas. Entonces me parece, me parece también que ese enfrentar el capitalismo para, de hecho, un día logramos destruirlo, pasa por resistir. Y ese resistir... A nosotros, pueblos del campo, pueblos indígenas, pueblos negros originarios, campesinos, eh, pasa también por eh, un resistir construyendo. De manera que este tema, me parece, de, de, la, de la comida es central, es fundamental. No solamente para nosotros que somos campesinos y trabajamos la tierra, que es nuestro trabajo de producir, sino porque la comida, dice respecto a todo el proceso de de existencia y de resistencia de todos y de todas. Entonces me parece que nosotros podríamos esto, explorar mejor este, este eje como un proceso de resistencia de nuestros pueblos. Gracias, Nancy y Sergio. No, el movimiento sin tierra siempre desarrolla mucho esto de la mística, de la creatividad, ¿no? De no ver a la gente en los campamentos como productores solamente, ¿no? Pero gente de creación, de educación, de socialización. Entonces, sí, esto que Ceres dice es muy, muy impactante, pero también tenemos con los zapachistas en México, tenemos experiencias muy, muy potentes, ¿no? Que ya, ya no aceptamos ser solamente productores, queremos ser creadores de este mundo. Así es. Así es, es hacer un poquito la revolución. Eh, bueno, eh, como les iba diciendo, agradecemos mucho la participación de las expositoras, agradecemos mucho a todos los que nos han acompañado en esta transmisión. Eh, esperamos que todos tengan una muy bonita tarde.